Hola, te doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 1 del curso Aprender a Aprender EDES del INTEF. Mi nombre es Conchi Fernández, seré tu guía y acompañante a lo largo de este vídeo. El término aprender a aprender está incluido en las ocho competencias clave que manejamos en las programaciones de los currículos de las aulas. Buscamos que los alumnos estén motivados, que se sientan protagonistas del proceso y del resultado de su aprendizaje y que también sean autónomos y que tengan curiosidad y ganas de descubrir nuevos momentos. Desarrollar esta competencia es fundamental para alcanzar un aprendizaje permanente a lo largo de nuestra vida, en variados contextos y lugares. Pero en este curso no vamos a hablar de competencias clave, ya que con ello estamos pensando en aplicarlo a alumnos en edad escolar, sino que nos centraremos en el aprendizaje en la vida adulta. ¿Podemos apl aplicar esta competencia para desarrollar un plan formativo único y personalizado que cubra nuestras necesidades? Desarrollando esta idea y secuenciándola, podemos proponernos a nosotros mismos un fantástico reto para aprender de forma autónoma y flexible. Para aprender quizás tengamos que dar marcha atrás y desaprender algunas de las cosas que hemos aprendido, que tenemos muy instauradas en nuestra vida pero que ahora no serían válidas. Así podremos liberarnos de ideas preestablecidas y juicios adquiridos con anterioridad. Una vez que hemos confinado el olvido alguno de nuestros recuerdos, es el momento de reaprender e incorporar la nueva información. Siempre estamos en continuo aprendizaje para integrar nuevas rutinas mentales, para desarrollar nuevas habilidades y destrezas e incluso para superar nuevos obstáculos que surgen en nuestro camino. Pensando en todas estas ideas podemos formular una propuesta basada en dos soluciones muy diferentes, acelerar o desacelerar, acelerar si queremos vivir intensamente aprovechando cada minuto que tenemos libre para formarnos o, por el contrario, desacelerar y buscar momentos tranquilos a los que le podamos incorporar periodos más largos de aprendizaje. Tendremos que adaptar nuestro aprendizaje según sean nuestras disponibilidades temporales, nuestras necesidades de formación y también nuestros gustos. Los adultos tenemos distintas formas de aprender que están condicionadas por factores externos e internos que intervienen y afectan al aprendizaje. Emociones, valores, personalidad, sociedad, etc. Todos estos factores hacen que nuestro estilo sea único y personal. Aprendemos haciendo, cuando se desarrollan emociones y se proponen metas. También cuando se despierta la curiosidad y se observa una aplicación práctica de lo aprendido. Y por supuesto, cuando no hay miedo al fracaso ni al error y se asumen los fallos de forma natural, sin culpabilidad y como una etapa más de conocimiento. Hay muchas teorías sobre el aprendizaje, pero vamos a comenzar a revisar la del aprendizaje experiencial de Kolb, en el cual el aprendizaje es el proceso por el que se crea conocimiento mediante la transformación de la experiencia. El ciclo comienza cuando la persona desarrolla una actividad, eh, reflexiona sobre su propia experiencia y luego la pone en acción mostrando un cambio en su comportamiento o actitud diaria. Este aprendizaje es muy beneficioso porque ponemos en juego cuatro capacidades diferentes que son experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. El ciclo del aprendizaje experiencial concluye aplicando los nuevos conocimientos lo cual genera una experiencia que provoca que el ciclo se cierre y comience de nuevo. Aunque las etapas parecen ordenadas, el aprendizaje puede comenzar en cualquiera de ellas, siendo más completo el que involucra a las cuatro. Otro modelo a tener en cuenta es el modelo de la programación neurolingüística, PNL, de Badnell y Grindel, también llamado visual-auditivo-kinestésico, que propone la existencia de tres grandes sistemas para representar mentalmente la información el sistema visual, lo veo, el sistema auditivo, lo oigo y el sistema kinestésico, lo hago. Así recordaremos imágenes, incorporaremos sonidos y melodías a nuestros recuerdos y procesaremos la información asociándole a sensaciones que transmite nuestro cuerpo. Te invitamos a continuar nuestro aprendizaje. Para ello, puedes consultar la información en las pestañas que encontrarás en el Entorno Digital de Aprendizaje. Muchas gracias.